El comentario de hoy con Bolívar Balcácer. Queridos amigos, ¿qué tal? Gracias, gracias por estar ahí. De nuevo con ustedes para hablarles, para continuar con el diálogo que sostuvimos hace unos días sobre el asunto que acontece con los dominicanos en el Alto Manhattan. Hoy quiero abordar la fuerte división que existe en la comunidad y de qué manera. Algunos pseudos líderes no quieren que la comunidad se agrupe y que se entere de los problemas que les afectan. Si bien es cierto que hoy más que nunca se hace urgente que los dominicanos nos unifiquemos en la ciudad de Nueva York, también es cierto que hay una gran cantidad de dominicanos que se hacen llamar líderes, incluyendo políticos, que lo que menos quieren es que la comunidad reciba información a tiempo, que la comunidad pueda levantarse y que la comunidad pueda sacudirse de gente que por más de 25 años han venido haciendo y deshaciendo, estrangulando la comunidad. Vemos como día a día gente, porque no hacen el trabajo que tienen que hacer, cuando otros lo hacen, entonces comienzan a llamarlos, comienzan a acorralarlos, comienzan a amenazarlos. Es así como vemos que los llamados funcionarios electos de todos, incluyendo los últimos que han llegado, no se hace uno. Hemos vivido de traición en traición, y la traición no comienza ahora. La traición comienza hace 531 años, después de la llegada de Cristóbal Colón en 1492 a la República Dominicana. Hoy seguimos viviendo esos males con malos dominicanos que solamente piensan en ellos, con malos dominicanos que porque no hacen ello el aporte de la unificación, entonces comienzan a desbaratar todo, a crear cizaña, a crear maledicencia. Y es lo que estamos viviendo en estos días en el Alto Manhattan. En las últimas elecciones donde han sido electos algunos funcionarios de origen dominicano, la tramposería ha sido lo que ha primado. En estos días se ha llamado a una serie de movilizaciones para protestar por los males que afectan a la comunidad. ¿Qué está sucediendo? Que pseudos dirigentes, algunos con nombre, han estado llamando a otras personalidades que trabajan por la unificación y por las denuncias de los males que afectan al colectivo del Alto Manhattan. Lo están llamando para intimidarlos. Lo están llamando para amenazarlos. Pero lo peor es la traición y la división existente entre nosotros. Uno de los casos más horripilantes que puedo señalarles es el del padre Ricardo Fajardo. Uno de los hombres más connotado hizo una declaración quizás un poco descompuesta para un grupo. Le cayeron encima y el padre Ricardo tuvo que abandonar la iglesia en el Bronx. Con la salida del padre Ricardo nosotros perdimos como dominicano una de las piezas más importantes. Sin embargo, las mismas personas que lucharon para que el padre Fajardo saltara, haciéndole comodín a enemigos de la comunidad, son los mismos que hoy están pregonando una división porque quieren ser omnímodos, porque quieren controlarlo todo. Si la comunidad dominicana quiere salir del marasmo donde se encuentra, tiene que levantarse abandonando totalmente a todos los líderes carcomidos, comenzando por el primero, que es Adriano Espaillat, y terminando por el último que se encuentra en el norte de Manhattan. Salir de todos y crear una plataforma nueva, comenzando un movimiento renovador que lleve informaciones, que lleve denuncias, que emita comunicados y cartas a las altas instancias de los Estados Unidos para que se analice cuál ha sido el derrotero que ha tomado los recursos que recibe la comunidad dominicana de todo Nueva York. No podemos avanzar traicionándonos unos con otros y haciéndonos ver como dictadores queriendo controlarlo todo. No podemos avanzar dándonos golpes bajos. En vez de unirnos, le damos fuerza a los enemigos, a aquellos... Usted lo ve buscando votos y buscando posiciones, pero que le va mejor desde afuera. Gente que incluso tiene trabajo, gente que tiene locales que uno no sabe quién se lo paga, pero que quieren manejarlo todo sin aportar nada. Manejarlo todo o criticar todo. Porque el problema es que si yo critico como comunicador, ellos quieren que yo vaya al frente de batalla, que me maten, que me den un golpe, porque a ellos les molesta que uno pueda manejar información, que es lo que necesita la comunidad. La mayoría de nuestros líderes en el Alto Manhattan, en Queens, en el Bronx, en New Jersey, en Brooklyn, no manejan información. En estos últimos días he estado hablando con cantidad de pseudo dirigentes y líderes tanto de partidos políticos como comunitarios y están totalmente desinformados de lo que viene aconteciendo dentro de su propio entorno. Hemos visto la falta de criterio de la mayoría, que porque usted no lo llamó para que formaran parte, entonces van a la policía para que se cierren los permisos de las protestas. Lo critican todo. Uno lo critica a ellos y ellos no quieren que se le diga nada porque ellos no toleran ni críticas ni autocríticas. Lo quieren manejar todo y mientras esto sucede la comunidad se sigue hundiendo, se sigue avasallando, la comunidad se sigue saliendo porque ya no resiste la presión que hay. Hay un interés de acorralar a todo lo que sea dominicano nuevo, entonces tenemos nosotros que comenzar a trabajar un movimiento renovador sin ninguna de estas figuras ya. Desfasadas, desclasadas, tintas, Que quieren estar bien con Adriano Quieren estar bien con Idanis Quieren estar bien con Carmen de la Rosa Quieren estar bien con la República Dominicana El problema es adentro, no es afuera La República Dominicana como país que nos duele Tiene sus propios problemas Y son los líderes de allá Los que tienen que hacer el trabajo los que vivimos en Estados Unidos, los que estamos en Nueva York, sobre todo en el área triestatal, estamos llamados a hacer el trabajo nosotros internamente, defendiendo la comunidad, denunciando los males, denunciando a los políticos, denunciando a los funcionarios electos y denunciando incluso a estos pseudos líderes comunitarios que solamente aparecen cuando hay dinero. Ustedes lo vieron en Navidad, todos buscando plata. Cuando hay campaña, todos aparecen como mentores, como asesores, y ni siquiera ellos mismos se pueden asesorar porque ya la comunidad no le tiene respeto. La comunidad lo ve como, como alabarderos, como trepadores, como mediatinta. Hay que abandonar ese mercantilismo que existe y denunciar esos mercaderes de la prensa dominicana, de la política dominicana, aquellos que vienen del país a buscar fortuna, a buscar dólares al 56 por uno. Comencemos a pensar en un liderato moderno, en un liderato joven y adulto, en un liderato distinto al que existe, porque el que existe fracasó, porque el que existe colapsó, porque el que existe es una manada de basura que ya no tiene imaginación, vamos a construir una plataforma de lucha independiente dejando afuera a todas estas rábulas que no sirven ni siquiera como basura de zafacón, continuaré con el tema en una próxima ocasión, Dios con todos, hasta entonces. comentario de hoy con Bolívar Balcácer